Yo me llamo María Regina de Jiménez, pero en la universidad todos me conocen como Rey. Eh, la vez es que leí su libro me fascinó, eh, me, de hecho, me inspiró a crear yo un libro parecido. Ya voy con las preguntas. El libro que leíste fue Y era lo que nadie creía. Exactamente. Tiene continuación para que lo sepas. Sí. Diagnóstico NPI, pero la segunda edición, uno que tiene más de 100 páginas, porque allí encuentran el diagnóstico. Es importante que concluyas la historia. Ok. Yo lo, lo, lo tengo, lo anotando. ¿qué la motivó a escribir el libro? Yo estaba atravesando quebrantos de salud graves. Yo comencé a escribir, esa fue mi segunda novela, Caminos y Encuentro en el año 2000 y desde el 98 se agravó mi enfermedad, desde muy niña yo he tenido una salud muy frágil, pero no habían dado diagnóstico, y eso fue un peregrinar, peregrinar, y en ese recorrido hubo de todo, negligencia, indiferencia, había un grupo de médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión un apostolado esos médicos que cuando tienen un paciente delicado lo adoptan y ese paciente pasa a ser parte de su familia y el médico que tú ves el médico de cabecera es el doctor Mauro Zúñiga tú dirás por qué no puso los nombres verdaderos porque después iban a decir que yo le estaba haciendo eh, propaganda a los buenos médicos y a los malos médicos tampoco pongo el nombre no para proteger a los inocentes, sino para salvaguardarme de los culpables. Tenían sí. demandas y yo se lo dejé todo a Dios. Él se encarga. Sí. De hecho, yo estoy identificada con usted. Yo tengo una situación de salud que me recorrí prácticamente en gran parte de los médicos del país. De hecho, yo también tengo verles daños. Le danlo fue el primer diagnóstico que me dieron a mí pero después sí. se descartó Bechet ah, ¿no? sí, después fue Bechet y al final encontré al doctor Antonio Cachafeiro que hizo el diagnóstico acertado y con, me controló que yo hago una vida relativamente normal ahora para la pandemia tengo que cuidarme yo tengo lupus viví con lupus desde muy niña y nadie sabía Además tengo problemas con el gluten, soy celíaca. Tengo que tener una alimentación muy vigilada, libre totalmente de gluten. Una preguntita, ¿qué propósito tiene su fundación Letras de Fuego? fundación es un grupo literario que nos reuníamos en Excedra. que ahora para la pandemia cerra, cerró, nos hemos mantenido comunicando vía virtual. Hicimos un aniversario hace como creo que va para un año y nos volvimos a reunir parte del libro pero de manera virtual pero Letras de Fuego está ahí como un grupo de escritores yo después hice un proyecto para promover la lectura que tiene 17 años que se llama el programa sociocultural siembra de lectores que tenemos 378 círculos presenciales y uno virtual con 4540 en Facebook. Lo, las personas se inscriben, pueden hacer promoción de sus libros, de sus lecturas. Y también presentamos actividades. Tenemos un, un capítulo de Coclé que está en Agua Dulce con Aura Méndez de Canova, Azuero Olga Tapia. Y en Chiriquí, Laura Nieto. Vamos así poco a poco abarcando todas las provincias. Y tenemos muy buena aceptación. Y lo más importante, que hay niños desde tercer grado que se unen a los conversatorios. Tú entras a mi canal de YouTube y tú ves, este año yo hice más de 200 entre conversatorios, entrevistas y encuentros. Encuentros cuando ellos han leído un libro y se conectan todos los primeros viernes de mes. Ahora le dimos vacaciones en diciembre, enero y febrero, porque ellos pidieron esas vacaciones, me imagino que para jugar y todo, y en marzo arrancamos de nuevo durante nueve meses promoviendo la lectura. Ah, oh, muy interesante, Tapia. Eh, Bueno, la siguiente pregunta la hice en base, porque a mí también me gusta escribir y a otras personas que conozco que también me gusta escribir. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opciones daría usted a personas que les gusta escribir pero no encuentran la manera de publicar sus escritos? Bueno, primero que nada, antes de escribir tienen que leer. Leer, leer, leer incansablemente. Si ya son lectores, escriben y tienen su libro, yo les recomiendo que busquen un corrector. El corrector te revisa el libro, una vez que está revisado no es como antes cuando yo empecé en el 2000. Las imprentas ni hacían libro, hacían era texto y fue muy difícil. Ahora es fácil y la inversión mínima. Tú lo publicas en la plataforma de Amazon, formato papel y digital. Solo tienes que invertir en una buena portada que te sirve para el libro digital y para el libro de papel, para que tengas una idea, ya yo he orientado a, 40, a 50, pero bueno, las 50 tienen que ya publicarlo, a 49 personas que ya han publicado en Amazon, entonces en formato papel tú puedes ir pidiendo a precio de autora la cantidad que tú juzgues conveniente, tú dices yo voy a pedir 40 libros, lo vas vendiendo a tus amistades, acuérdate que en las librerías es muy difícil que el escritor nobel, que el que publica por primera vez, venda, tú en la primera instancia tienes que venderlo a tus conocidos a tus amigos, entonces comienzan a hablar del libro, a hacer las promociones, vas pidiendo, cuando tú ves que tú tienes más de 500 libros, porque vas pidiendo poco a poco, a estos 40 no toques ese dinero, pides 80, y vas pidiendo, y tú ves que ya pides más de 100, entonces tú puedes ir a una imprenta, yo te recomendaría que pidas eh, cotización en varias, veas que te enseñen qué clase de publicación hacen ellos, y entonces puedes arriesgarte a, a 500 ejemplares y después sigues a 1000 y después te vas y te vas pero al principio es bueno no descapitalizarte porque si haces mucho y no tienes la capacidad de salirlo a vender en todos los lugares ¿qué pasa? que entonces te decepcionas y no sigues escribiendo entonces hay que ir con calma entonces todo el que lo quiera bajar en su celular o en su tableta ahí lo tienen digital, el que lo quiera en papel tú lo puedes comprar para que le salga más barato o la persona comprarlo directo en Amazon ahora yo tengo, es más, yo tengo las instrucciones tienes que ver unos videos, tienes que prepararte para publicar en Amazon y para papel si no sabes usar el InDesign que es el programa que yo aprendí a usar para el libro para diagramar el libro de papel hay unas plantillas y yo te mandaría las plantillas y tú colocas el libro ahí y esa es una asesoría que yo doy totalmente gratis yo no cobro absolutamente nada por la orientación para que puedas publicar tu libro en Amazon ya cuando tu nombre suena hasta las editoriales te buscan pero al principio el editorial no, no va a experimentar con un con un escritor que no sabe si va a vender ellos quieren recuperar su inversión y ganar así es, no es tan difícil muchos lo hemos hecho ¿por qué tú no? sí me ha servido de mucha ayuda porque a mí me gusta también escribir pero me gusta más el ámbito de la poesía uh -huh. me gustaría eh... Eh, me gustaría participar en el concurso de Sedeña, el concurso juvenil de escritores de de, de en poesía. Mira, yo te recomiendo los concursos. ¿Por qué? Porque en el concurso te ayuda a organizar tu libro para presentarlo al concurso, ganes o no ganes. Si ganas ellos te lo publican. Además, está atenta porque en el Ministerio de Cultura dan seminarios de poesía también Salvador Medina Barahona, un excelente poeta, da seminarios de de poesía inscríbete en siembra de lectores porque ahí ellos publican cuando van a tener un seminario y no son precios que tú digas ¡guau! Wow, yo no lo puedo pagar uno hace un leve sacrificio porque uno se tiene que formar también te, eh, también te puedes autoformar hay libros de creación literaria que tú puedes comprar. Aquí en Panamá muy poco, pero puedes pedirlo a Amazon. Tú pones cómo se hace una poesía, creación literaria sobre poesía, y ahí lo encuentras. Eh, muy interesante. Me está sirviendo a mí muchas gracias orientación para mí también. ¿Cómo se siente usted al haber recibido por la CNN en el año 2006 el reconocimiento como la escritora más bella del año en Panamá? Realmente, me sorprendió, lo vieron la noticia como de madrugada y una amiga me despertó y yo digo, yo, dice sí claro que Roberto, desde que salió Roberto por el Buen Camino 2004, yo subí al primer lugar de venta eso fue como abrirme las puertas anchas de la literatura ¿por qué novela me conocen los jóvenes en Panamá y los niños? los niños por travesías mágicas, los jóvenes por Roberto por el Buen Camino. Fue una gran gratificación, una compensación al esfuerzo que he hecho yo, con una salud delicada, porque tú no oías que decían en Panamá no se lee, si no hay mercado, crea el mercado, fomenta la lectura. ¿De qué estamos hablando? Entonces yo comencé con el programa para crear lectores. Y además cuando creas lectores, creas un país que tiene pensamiento crítico. Un país que no solo cumple con sus deberes, sino exige sí, sus derechos. Ahí está el, el, el, el tips, como hablan ahora. quiénes que te lean? Crea lectores. Muy entonces, pregunta opcional, si te sí. quiere responder. Con mucho gusto. Eh. ¿Hay algo que les quiera compartir sobre sus escritos? Yo escribo una novela todos los años. Hubo un tiempo que guardé el reposo que escribí dos novelas por año. Yo tengo la novela de este año lista, del año que viene. Yo este año presenté La burbuja invisible, pero la hice en el 17. ¿intuición? por supuesto que sí todos los que han leído mi novela Caminos y Encuentros saben que yo tengo una gran intuición lo mismo en las novelas políticas yo me adelanto a lo que va a pasar yo estoy ya con la novela del 22 lista y la del 23 en revisión yo trabajo adelantado porque así cuando el editorial te dice tienen la no, no me falta un mes eso te crea estrés pero si tú le dices tengo la de este y la del otro año ya qué van a hacer no hay presión digo que el fundamento para trabajar sin presión yo una pregunta y para culminar eh, me gustaría saberlo yo le dije cinco pero aprovechando que estoy con una persona como usted que es una persona muy instruida muy educada, con muy buen lenguaje. Se siente que influyeron en usted. No fueron escritores a pesar de que yo leo desde los 10 años. En la casa había una hora de lectura donde todos leíamos. Pero ah. cuando yo tenía... Yo estaba en tercer año. Yo desde los 10 años decía que iba a ser escritora, pero cuando yo tuve al profesor de español de tercer año, Roberto Carrizo, que nos enseñó a analizar una obra literaria yo dije yo voy a ser escritora la persona que más influyó es más la burbuja invisible yo se la dedico a él porque él él, él era muy entusiasta con el Quijote un cervantino y entonces los personajes son cervantinos y yo se la dedico a él porque él fue la luz que iluminó mi camino literario él toda la feria, va a verme en la feria del libro, las ferias virtuales, me mandó una foto, él viendo la presentación por Zoom, y yo no dejo de darle el crédito, porque hay profesores que cambian la vida de sus estudiantes, y yo tengo esta profesión alternativa, yo me retiré a los 49 años, para aventurarme a ser escritora, yo era gerente de Raúl Tapi y compañía, 25 años, con excelente salario, y yo me aventuré en este mundo, y a los tres años pude decir, estoy viviendo de los ingresos de la literatura. Se dan cuenta que se puede, yo, a todas esas personas, hay personas que dicen, es muy difícil escribir, no coman de ese cuento, no quieren competencia. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que hay lectores para todo y entre más lectores hay, más lee la gente y más posibilidades tienes de que lleguen a tu libro. Esas guerras que se dan para desprestigiar no conducen a nada, porque tú sabes que hasta la mala propaganda sirve. La gente dice yo voy a ver si es verdad o si en es La envidia. mala propaganda está Sí, porque dice yo voy a ver si es envidia. Entonces envidia no es otra cosa que el aplauso al mérito ajeno. No es que quieren tener lo que tú tienes, porque no quieren esforzarse para lograrlo. Quieren que tú no tengas lo que tienes después de haber luchado por conseguirlo. Esa es la peor envidia. Bueno, señora Tapia, fue un honor conocerla. Sí, había pues, una pregunta que, sobre la entrevista de la CNN Ah, sí Mira, yo te voy a decir Yo estuve con Ismael Cala en una feria de libros sentado Y él quedó maravillado de niños que compraban hasta cuatro libros Y él me decía, ¿qué pasó en Panamá? Y yo le dije, siembra de lectores. Dice, ¿cómo así? Y yo le explico cómo es el programa. Él me invitó dos años consecutivos, pero en ese tiempo me daban crisis. Todavía no había, no había tenido, no tenía el diagnóstico, todavía no estaba controlada. Y dos años después yo voy a la entrevista. Yo, ese día yo tenía un, ¿te acuerdas de la gripe H1N1? me sí, dio... Sí. Tenía fiebre, estaba mareada, pero yo dije, ya que estoy aquí, Dios me va a sostener. Pude hacer muy bien la entrevista, él quedó muy impresionado, la gente la aceptó muy bien y fue realmente un éxito, pero también despertó envidias. Pero tú sabes que, ¿qué puedes hacer ante la envidia? Dar las, las gracias. Eh, si yo tengo una decía, sí, eh, yo tenía a mi mis abuelos, abuelo en el que entró una frase que decía, envidia, cáncer, quemar. El único que sufre es la persona que lo siente. A veces te molestan los comentarios maliciosos, pero ¿qué puedes hacer ante eso? No puedes hacer nada, simplemente sí tienes que responder de manera contundente la primera vez. Porque el que calla otorga. Una sola vez defiende tu argumento, defiende tu literatura, y después todas las personas que llegan dicen: Yo no sé qué le pasa a él, porque a mí me gustó. Y ahí se mueren. Mueren. En vez de dedicarse a su obra, se dedican a criticar a los otros. Y a los jóvenes dicen: No te metas en ese lío, tú no sabes lo que es eso. No le cuentan lo bueno, la satisfacción que tienes tú cuando tienes el libro en tu mano. En lo que te pueda ayudar con mucho gusto. Tú tienes mi correo, tú tienes mi celular, tienes el teléfono de mi casa y a la orden siempre. Muchas gracias, es un gran honor con una escritora como usted, me estoy que nos ayuda. Con mucho gusto. Y sí, yo estaba, bueno, las entrevistas para usted, pero quería compartir un poquito de sobre mí. Una pregunta, ¿cómo llegaste tú a la novela y era lo que nadie creía? Era lo que nadie me... creía. Yo, no sé si usted conozca, la profesora Yesenia Farabones. Sí. Ella es mi asesora gracias a tengo oportunidades de, de personas como usted, la profesora Yesenia Farabones, que son personas que realmente son muy, tienen vocación, pienso yo, tienen vocación. Y entonces yo le pido a la profesora Farabones, voy a ser mi asesora y ella con mucho gusto me dijo que sí, y me aconsejó su libro. Yo yo no sé si es la Yesenia que yo conozco, pero creo que sí. pero y ¿Entonces ella te recomendó la novela? Sí, me recomendó la novela, porque tengo entendido que la primera parte, ya, la, la primera, la, el 50% del libro, mejor dicho, fue traducido por otro estudiantes y a mí yo me comprometí que le iba a traducir la, la 50% restante Es importante que tú veas porque allí en la segunda parte yo también combino lo que es la terapia alternativa, meditación, programaciones, pensamiento positivo y eso a pesar de todo tú me ves a mí que yo soy una persona con energía y yo siempre soy entusiasta, yo trabajo, yo ayudo a los demás, entonces en esa segunda parte está esa etapa, donde yo me encuentro con un sanador, Harold Moscovich, energía luz dorada, y él me orienta también en el campo espiritual, porque todas las enfermedades tienen una base espiritual, y uno tiene que encontrarla, cuando tú encuentras ese balance, el médico clínico te cura el cuerpo, tú te curas el alma. Ah, interesante, palabras bueno, muy sabias. Me he dado cuenta que es una persona muy accesible, muy sencilla. Eh, yo la verdad estaba nerviosa, no sabía qué esperarme, pero me ha agradado bastante usted. Y ha sido un honor hablar con usted, entrevistarla esta pequeña entrevista que va a ayudarme para mi proyecto de graduación y también para mi tesis. Hay algo bien importante. Cuando un escritor que ha alcanzado cierto nivel de éxito es entrevistado por un estudiante, yo nunca le niego, yo he tenido entrevistas a estudiantes de primaria, nunca ah. le niego he una entrevista. Lo primero que tiene que recordar cuando empezó, cómo se sintió cuando empezó. Si tú recuerdas eso, tú vas a hacer muy amable. Yo, mira, yo trato a todo el mundo con amabilidad, con respeto, con cariño, porque yo sé que hay personas que se endiosan y cuando los van a entrevistar son insoportables. Yo jamás, yo no, yo quiero siempre tener mi mente en el horizonte, buscando el éxito y la felicidad. pie sobre la tierra. Tiene toda la razón porque hay personas que cuando se llega a un nivel de... hasta yo decía, a mí, están como que medio ranqueados pierden la sencillez. Yo pienso que la sencillez es algo que una persona debe siempre llevar consigo mismo. Es que no la pierden, nunca la tuvieron. Entonces tienen una máscara y claro. apenas alcanzan el éxito se desenmascaran. Piensan a ser insoportables. Yo, yo no quiero caer en eso. No, yo les ...y de verdad usted me ha demostrado ser una persona muy empática y sencilla también, está muy sencilla. Mira, lo único que le pido yo a una persona cuando lo ayudo a publicar... ...si tienes la oportunidad de ayudar a otra persona, hazlo. Y así la gente no tiene que gastar esas grandes cantidades de dinero. Y va poco a poco en su presupuesto y ya cuando tú tienes una cantidad considerable, entonces tú puedes invertir el 50% y el otro 50% queda para ti. Pero hay que manejar las finanzas de esa manera, porque si no te gastas todo el dinero y después no tienes para publicar el segundo libro. Y en el segundo libro tienes que pedir más, porque ya te conocen del primer libro. Sí, yo pienso que sobre los recursos que usted dijo, a veces lo más importante no es ganar el premio, sino darse a conocer Sí, y también te ayuda a organizar todo tu. Dicen, 150 páginas ya tú tienes todo el libro organizado. Tú dices, bueno, gané, qué bueno. No gané, puedo publicarlo en Amazon o puedo esperarlo para otro concurso. Pero no lo dejes dormir mucho. Ya después de más de un año, que publicarlo, no es tan difícil. Tú cuando ves los videos te das cuenta que paso a paso se va explicando. Fue muy, muy agradable esta entrevista que le hice. Eh, muchas gracias por aceptar mi entrevista. Tú nada eh, más esta... me y me saluda a sí. la profesora. Puede ser que sea sí, otra. Ella trabaja en la autoridad del canal de Panamá. Así que es una excelente docente. Eh, le voy a decir la verdad: yo soy una persona que, uno, me gustan los retos y dos, eh, me gusta los profesores que exigen, porque significa que los profesores que exigen son con los que más uno aprende. Totalmente. Esto culminó en la entrevista, no? eh, muchas gracias por aceptarla, primero que todo, por sus consejos, por tomarme en cuenta en su grupo, eh, de verdad que me llena de mucha alegría. Pues, me despido de usted, saludos cordiales. Cómo los no? chao. Y que tenga un excelente fin de semana. Cómo no, saludos.